Muchas gracias, señor presidente. Señores del Grupo Parlamentario Popular, van a tener ahora la oportunidad de votar esta moción y poner en práctica la suya sobre regeneración democrática que aprobaron ayer. A la señora Barreira, bueno, que ahora no está, le diré que ahora veremos si su moción es o no un engaño, como pretendía decirle al Grupo Socialista a primera hora de la mañana. En el momento de las votaciones pues vamos a ver si será un engaño o no será. Sobre la reprobación del señor Fernández Díaz, eh, obviamente este señor tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo y tenía que haber sido aceptado si realmente se creen esa regeneración democrática que nos traen aquí, no por los hechos relatados en la moción, que obviamente son muy graves y a ningún, desde luego ningún ministro en Europa habría estado en su puesto. En España parece que sí, porque la regeneración democrática la entienden ustedes de, de esta manera. Manejar los hilos de la cloacas del Estado contra los adversarios políticos es muy, muy grave. Esto la Fiscalía te lo afina, desde luego pone los pelos de punta y desde luego es un insulto a la democracia, esto sí es un insulto a la democracia y a la Fiscalía, que es el órgano que defiende la legalidad en, este, en nuestro Estado. Como los portavoces anteriores sí que han relatado grandemente estas conversaciones, que obviamente son inauditas en un Estado de Derecho y democrático, que a ustedes parece que les parece normal, no, no veo que hayan criticado el que no diera explicaciones siquiera. Me voy a referir a los muchos hechos por los que este señor tenía que haber sido dimitido si realmente se cree la regeneración democrática. Por ejemplo, el que deje translucir sus creencias religiosas, obviamente legítimo, en una esfera privada para vertir opiniones sobre leyes en vigor en España, cuando es un ministro que representa esas leyes y que además debe hacerlas ejecutar. No se le ocurrió otra cosa que decir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que era una ley que no garantizaba la pervivencia de la especie. Menudo insulto a buena parte de la ciudadanía. Y no se le ocurrió otra cosa que relacionar el aborto con ETA, llamando terroristas de paso a las mujeres que de manera legal ilegítima querían ejercer ese derecho. Independientemente de estas barbaridades dialécticas de este señor, por el que parece que no, no tiene por qué dimitir, me voy a referir a actos que tienen que ver con la legalidad, como por ejemplo cuando se refirió a eh, las devoluciones en caliente recientemente, que cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que refugiados estuvieran intentando saltar la valla, pues intentó que individualmente los ciudadanos tuviéramos caridad cristiana, dándole de comer al hambriento, de beber al sediento y refugio al forastero, porque no se le ocurre otra cosa de decir públicamente que le diéramos la dirección que nos lo iba a mandar a casa. Menuda barbaridad en un Estado democrático regenerado, como ustedes pretenden, pasarse por el forro directamente la ley de extranjería, la ley de asilo y todas las leyes de protección internacional en España. Y ustedes parece que esto, que es bastante indigno, les daba igual. Manifestación indigna, además, porque hay muchísimos ayuntamientos de casi todos los colores que quieren acoger a esos refugiados y que, y que no, entre otras cosas, no pueden porque este ministro se lo impide, cuando la defensora además, del pueblo llama la atención casi todos los días y ni un solo susahariano ha podido acercarse a las oficinas de asilo. Esto está mal, ustedes lo saben, pero parece que les da lo mismo. Un ministro que por tres veces, como mínimo, ha adelantado acciones antiterroristas a la prensa. En enero del 2014, en julio de 2013 y el 25 de abril de 2013, no se le ocurre otra cosa que adelantar detenciones de presuntos miembros de ETA antes de ser detenidos, provocando destrucción de pruebas y que, entre otras cosas, por ejemplo, Izaskun saca que se encontraba eh, localizada eh, por las unidades antiterroristas, pudiera escapar. Grave Es muy, muy grave que en un Estado democrático esto suceda, pero parece que a ustedes les da lo mismo. Esto además desprecia absolutamente los años de trabajo de las unidades antiterroristas en España, unidades antiterroristas que además han quejado más de una vez por la falta de reconocimiento de su trabajo, sin embargo, no se le ocurre otra cosa a este señor que reconocer a Vicenes dándole la medalla de reconocimiento policial. Este señor que además ha amparado el peor delito, el más asecrable que puede, eh, que puede cometerse por funcionarios del Estado en una democracia, que es la tortura. Y hay varias ocasiones, se ha indultado torturadores. Me voy a referir en el 2012 a las reindultos de los mozos de escuadra que dieron una paliza, amenazaron de muerte y metieron a un ciudadano una pistola en la boca para intentar eh, que reconociera un delito que además había hecho. En una acción absolutamente despótica se le concede la inmunidad a los torturadores. Esto estaba muy mal y, sin embargo, a ustedes parece que les dio lo mismo. Me quedo en el tintero un montón de cosas, como por ejemplo, el recibir en su despacho oficial a imputados por blanqueo o dejar entrever el apego emocional a la dictadura cada vez que se habla de la ley de memoria histórica. No sé de qué regeneración democrática nos hablan, no tengo ni idea, porque además ustedes saben y este Gobierno sabe perfectamente distinguir entre el bien y el mal, pero sin embargo parece que les ha da dado lo mismo y con este señor parece que les da lo mismo. Y ya voy acabando. ¿Saben cómo se califica esto? Y los juristas de esta sala me van a entender. Cuando se distingue perfectamente entre el bien y el mal, pero se inflige el mal... Voy terminando, señoría. Voy terminando. Se inflige el mal con falta total de empatía, remordimiento o culpa, eso se llama psicopatía psicopatía política es lo que tiene este Gobierno, que es lo que realmente está demoronando nuestra democracia. Eso sí, y tienen ustedes el cinismo de traernos una moción sobre regeneración. Déjense de mociones, por favor, actúen y dejen de legitimar lo que no tiene legitimación alguna. Muchas gracias.